ya en la parte final de este contacto diario que es el momento donde nosotros pues, compartimos los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy que es lunes 9 de diciembre del año 2019 así que adelante Mr. Ever con los titulares, titulares. de hoy eh, hoy 9 de, de diciembre día internacional de la prevención de la corrupción así que sea, si a nosotros nos toca un poquito de la celebración Estamos en el, el, el día de usted, el el usted, qué tan significativo podría ser la parte que nos corresponde a nosotros Exactamente. Eh, de la celebración del Día Internacional de la Prevención de la Corrupción, porque en el día de hoy amanecemos que estamos ocupando el sexto lugar uh -huh. de América Latina. Sí, de América No más preguntas, maestro. Un conductor... Perdió el control de su vehículo mientras se desplazaba por la autopista Las Américas. Atropelló a dos agentes de la Policía Nacional que prestaban servicio en una motocicleta, quitándole la vida oh, a ambos. Oh, Dios. Lamentablemente, mismo... esta noticia. Mañana vamos a hablar nosotros no, no, no, de ese caso. Es increíble eso, lo que está pasando. Eh, David Ortiz, eh, en el Quisqueya, que... Que viva papá Dios, que viva la República Dominicana. Eso es su primera visita luego sí. del atentado aquel de el la biotina. la actividad donde, del juego de la juego de, las, de los, de de los... De los ganó la, bueno, la liga dominicana sí, sí. Béisbol de la, De, lo de ayer, los añejos no no no era de los de las estrellas de Correctamente, lo, de las leyendas de las leyendas solo de leyendas sí es pero antes ya él había participado en, un, en, un, en uno de sus actos donde sí, es sabemos el, el tradicional, que David Ortiz. Eh, eh, Davi Ortiz, de Ortiz Col, no, de y que David eh, fuera de lo que usted pueda pensar después de ahí tiene que saber que muchos niños respiran viven Gracias a su No, no, fundación. la, la, la, la acción benéfica que, que ha realizado no David que ella... Ortiz, sí, sí. yo creo es sin precedente en beneficio. en beneficio. Ha ahora. sabido utilizar esa fama, sí, eso que, fama. que logró a través de su esfuerzo y su trabajo en el mundo sí. del béisbol para beneficiar. Sí, pero eh, eh, Gerard, aquí la gran mayoría tiene eh, muchísimos cuartos y no México. hacen nada. Entonces, eh, Pablo, tiene muchísimos cuartos. Dime qué que, lo de lo, lo de... No, no, para no mencionar a nadie, no, cree me... que no va a provocar? No, no. Yo te menciono 50 que pudieron, que haber pudieron hecho hacer eso, 50 más. veces, lo de David Ortiz que han sabido. Y sin, él lo ha invitado. Sin gastar un peso, de él lo humor, ha solamente con la connotación y la influencia que pueden tener, beneficiar a este país en otras áreas. Niño y no a niños pobres. Yo te menciono 50 figuras que han descollado en el mundo del arte, en el de mundo todo. deportivo, en todas las áreas de este país, no han hecho absolutamente nada en beneficio de este país. Así que, déjalo hasta ahí, señora. Eh, que no excedimos, la sí, ayer, era, claro. ayer de hoy, que ahí no estamos de acuerdo. Sí, no estamos ¿Te de acuerdo porque está haciendo mueca, ¿eh? no, venga. Detienen a cónsul haitiano en frontera por ir en vehículo buscado por la DEA en el país. El carrito, la coguita era de... de ya, supuestamente de, de, de, de que ahí se montaba el abusador, ¿no era? Una lechu, una sí. elegante, jipeta lechu. Sí, de la grandota. Sí. Muy bien. Aquí hay tres vehículos que un hombre serio Matan no puede. Matan al jefe. Mira, aquí hay tres unidad, vehículos. Vea, SWAT. Vamos a salir de ahí. Aquí hay tres vehículos que un hombre serio no puede comprar: el Lesus. Ese ya está, ya está etiquetado. <ríe> Oye, ¿cuál más? <ríe> Lamborghini. La, no, la Ranger el, Rover. El no, no, porque la, la Lamborghini para gente es fa, eh, como fashion y vaina. <ríe> pero, pero aquí hay tres tipos de vehículos que, que tú no lo puedes comprar. Y son buenos y tú lo quieres. Pero de una vez. <ríe> Matan al jefe de la unidad SWAT de la policía. Eso. Muere su verdugo en intercambio de disparo ¿Tú ves ahí hay, yo voy a hacer, hay que ser un poquito honesto con esto si hubiese sido nada mal el individuo que pierde la vida los, los periódicos estarán, estarán eh, hubiesen hecho un análisis concienzudo hoy sobre lo exceso de los militares en las acciones donde hay que eh, someter a un civil y que murió un intercambio de disparos un civil que la poca capacidad pero no, a, hoy no dicen que, a, que un, teniente, la, de, un teniente, el jefe de ese comando, que tiene, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene familia, falleció. Hay que ser justo y honesto con eso. ¿Eh? Seguimos, Mr. Edo. La placa de Yipete Incautada Cónsula Haitiana era de un miembro de la red de César el Abusador. Ay, haitiana. Sí, sí, sí. sí. Eso es verdad. Y, y el titular del diario, el diario? Ahí dice está. ahí, se le acabó la cobertura del seguro y su vida corre riesgo por cáncer. Eso, eso es un, algo que yo conozco muy bien porque lo vivimos a cada, a cada rato. Personas con, con, con problemas eh, de larga data, que se llevan muchos recursos, eh, terminan teniendo seguro... Sin cobertura. Eso es una, una voz de alerta donde entendemos que las autoridades del sistema de salud en la sí. República Dominicana deben prestarle la debida atención. Llegó a su tope. No, y, inmediatamente. Y en picada va la, la, la, la, el tiempo de vida que le puede quedar a una persona afectada de esta terrible enfermedad. Seguimos, Mr. Eduard. Ahí está el listín diario, traen su portada, dice, el cambio climático ya afecta no es... nuestra economía y ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo? Nos preguntamos. o se pregunta claro, no, no, no aquí, el... aquí con el cambio climático no se está haciendo nada. Así aquí, es. Aquí, la persona... Señores, sí, bueno, yo... sí, bueno, sí, se, Si eh, tú te fijas, eh, se, se hizo, eh, hace unas horas, se hizo porque la participación. Sí, sí, pero, pero si de la te fijas, mira. <ríe> Yo creo que en el país, el, el, el, uno de los ministerios que tiene más gente preparada, o sea, a nivel de técnico, se llama medio ambiente. Porque tú lo oyes hablar a esa gente y son uno versado medio ambiente, pero resulta que, el, que el, la cabecilla... El jefe de medio no, ambiente eh, si tú, es un político. No, si tú dirías es si, un político y es un comprometido si, o si, o si tú con dices, muchas cosas. O, o ¿Sí? si, tú, si tú dices, si medimos eso con lo que se está haciendo en la práctica, lo que son, entonces son teóricos. Que, eso No, mira lo que pasa. Ellos tienen, ellos son bien preparados, pero que resulta que el jefe de ellos es un político con compromiso. Y eso lo demuestra. Bueno. Eso le muestra la extracción de los ríos, eso le demuestra mm. la, la, la, lo, lo que vemos. Cabañas en, en sitio turístico, en sitio ecológico. O sea, todo eso lo vemos ahí porque el que lo dirige a ellos es un, es un político. Así es. El Papa advierte que la corrupción del corazón es el peligro más grave. Es Así que vamos con eso a tener un corazón limpio y pulcro para que podamos tener, no podamos estar afectando esa gravedad. Con esa última información, pues nosotros llegamos al final de este contacto diario, invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14.56 y 49 de este grupo Telenor. Agradecer al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el máster, Mr. Edward, y nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. ¡Feliz!